Gracias, muchas gracias en primer lugar a la plataforma por la Comisión de la Verdad que, que organiza esta importante actividad en un día como hoy, el Día Internacional del Derecho a la Verdad cuando se conmemoran 46 años del golpe militar en la República Argentina ¿no? y creo que esto es importante resaltarlo, eh, resaltar que este Día Internacional tiene una explicación este Día Internacional no es... Un regalo, es el resultado de unas importantes luchas, reivindicaciones, eh, partiendo de la premisa de que, obviamente, los regímenes autoritarios, dictatoriales, siempre han cercenado libertades y democracia para preservar privilegios de minorías y, para ello, han cometido gravísimos crímenes, gravísimos delitos y, por lo tanto, bien que se han ocupado de garantizarse eh, impunidad y de negar ...verdad, justicia, reparación y no repetición... ...es decir, es, un, es el íter criminal habitual... ¿no? Eh, ...cometer eh, el, crimen, el grave crimen de lesa patria... Eh, ...vulnerar la democracia... ...instaurar un régimen autoritario... ...cometer crímenes y delitos... ...para mantener privilegios de minorías... ...y a continuación, siendo muy conscientes... ...de la falta de ética y de... Eh, ...que son acciones contrarias a la legalidad... ...pues intentar garantizarse... Un un marco de impunidad. Y, afortunadamente, siempre son las sociedades las que, con su organización, su reivindicación y su trabajo permanente, más tarde o más temprano, acaban derrumbando el muro de la impunidad. Y, e insisto en esto acaban derrumbando el muro de la impunidad. Puede tardar más tiempo o menos y, francamente, oponerse a ello es, además de poco inteligente, es contrario al tránsito de, de la historia. ¿no? Eh, la impunidad es, obviamente, eh, consecuencia de la ausencia de justicia y eh, negar el derecho a la verdad pues es necesario, no solamente para evitar... Eh, ...reparación, sino fundamentalmente... ...para evitar que haya no repetición... ...es decir, los que niegan la verdad... ...lo que están es trabajando o intentando garantizar... ...que puedan volver a repetirse esos hechos, ¿no? eh, Esas personas dignas en todo el planeta... ...que han luchado contra la impunidad... ...son las que hoy requieren eh, contra la impunidad... ...y para que se reconozca la verdad son las que hoy deben ser reconocidas y homenajeadas en Argentina, en Chile y en España, evidentemente. Y yo aprovecho para hacer ese reconocimiento expreso en este día a todas esas personas dignas que, sorteando muchos obstáculos y muchas incomprensiones, han mantenido esa lucha que creo que ahora estamos en condiciones de que llegue, a, gran, a, a buen resultado. No perdamos de vista que si las leyes de obediencia debida y de punto final en Argentina fueron anuladas, derogadas por las instituciones democráticas, fue también por la presión, la organización y la reivindicación popular. Y si la ley de autoamnistía del de régimen chileno de Pinochet fue finalmente anulada también fue por esa presión popular, además de por el esfuerzo de innumerables juristas, ¿no? Y como no reconocer, pues a las Madres Plaza de Mayo, eh, que sin duda alguna, pues es el símbolo más importante o más destacado de esta lucha permanente contra la impunidad, y a las distintas asociaciones de memoria española eh, de aquí de nuestro país, de todo el Estado, que están contribuyendo a acabar con esas normas y obstáculos a la impunidad, ¿no? A estas alturas es evidente que nuestra transición no es modélica, es evidente que nuestra transición eh, fue importante para garantizar un tránsito a, a la democracia eh, frente a una dictadura que no había sido derrotada, donde la correlación de fuerzas evidentemente pues es la que era y donde había una seria resistencia por parte del de aparato del franquismo para garantizar, permitir el tránsito a la democracia, pero es evidente que en materia de lucha contra la impunidad y garantía del derecho a la verdad, justicia y reparación, en absoluto el modelo de la transición española es un modelo del que nos podamos ni enorgullecer ni mucho menos exportar o pretender exportar. ¿no? Y también es evidente que ha habido muchos intentos y muchos esfuerzos que le voy a decir a usted ¿no? ...que son principales protagonistas, muchos de los que están aquí... ...de sus esfuerzos para derrumbar ese muro de la impunidad... Y ha habido avances importantes como la ley del 2007, pero sin duda alguna bueno, pues insuficientes. Y ahora, en este momento, nuestro país se encuentra quizás ante la mayor oportunidad para salir de esa ignominiosa lista de países cada vez más reducida que han permitido la impunidad con ocasión de, de, de la realización de, de graves crímenes de lesa humanidad, de graves crímenes internacionales en general, de genocidio, crímenes de guerra. Eh, ...crímenes de torturas, etcétera, etcétera. ¿no? Esta ley de, de memoria democrática tiene que aprobarse no en esta legislatura, tiene que aprobarse en este periodo de sesiones. Ojalá esta ley, está, eh, ya están presentadas eh, las enmiendas, está cerrado el periodo de enmiendas, con lo cual es necesario dar un impulso y acabar bueno, pues, eh, las eh, discusiones con los distintas entre las distintas fuerzas políticas democráticas, eh, eh, para eh, garantizar que evidentemente eh, podemos aprobar lo más pronto posible una ley que acabe fundamentalmente con la impunidad y garantice el derecho a la verdad eh, porque creo que ya vamos a tener por el mero transcurso del tiempo biológico pues obviamente son ya pocas las oportunidades que quedan de que no solamente eh, aventemos, despejemos los obstáculos para acabar con la impunidad sino para que al final o a continuación la acción de la justicia sea medianamente eficaz y es evidente que vamos a tener que eh, em, impulsar mecanismos que permitan acceder a eh, un, un sistema de reconocimiento de la verdad. Eso es obvio. Esas normas que ya se han introducido en, en el, en el proyecto, ya proyecto de ley ...que garantizan el acceso al derecho a la verdad de las víctimas, esas normas deben ser desarrolladas para que en nuestro país haya una comisión de la verdad, sin duda alguna. Hay aspectos importantes como eh, los expolios de bienes por el franquismo, que son son materias que sorprendentemente cuarenta y tantos años después de que España sea un país democrático todavía no se han abordado sigue habiendo grandes patrimonios, grandes fortunas en este país fruto del expolio, de, de la apropiación de lo que técnicamente se llama el botín de guerra y eso es absolutamente inaceptable eh, hay que abordar reparaciones e indemnizaciones respecto a aquellas personas que todavía, es verdad que el, el Estado, las instituciones Hombre, en estos años obviamente han ido trabajando reconociendo reparaciones eh, y, y, y reconociendo apoyos o indemnizaciones a víctimas, pero todavía quedan muchas que no han sido reconocidas. Sin duda alguna, la que más hay que destacar es todo lo relativo a la realidad del trabajo esclavo. El trabajo esclavo que por fin en esta ley se aborda. Eh, requiere no solamente reparar a las víctimas, también conocer cuáles son esas empresas o instituciones que se aprovecharon durante décadas del de trabajo esclavo. Eh, muchas eh, de estas realidades empresariales hoy día existen a través de transformaciones eh, societarias, pero siguen existiendo en nuestro país y obviamente ...tendrán que contribuir a la reparación de, esta, eh, de este daño causado... ...pero también de esta actitud absolutamente inaceptable... ...de utilizar trabajo esclavo para el enriquecimiento personal. ¿no? Y sobre todo tenemos que despejar los obstáculos para el acceso a la justicia. Y yo creo que en esto hay que ser taxativo. Vamos a ver, la ley de amnistía fue una conquista de las fuerzas democráticas... La ley de amnistía no fue ni un intercambio de impunidades ni fue un regalo de las fuerzas franquistas o de las fuerzas conservadoras. La ley de amnistía se arrancó con la movilización, las sucesivas normas de amnistía, se arrancaron con la movilización y el esfuerzo. Y partiendo de la premisa de que eh, el derecho internacional, desde hace muchos años, desde la Convención de la Haya, a finales del siglo XIX, eh, pues eh, ya recoge taxativamente que eh, las amnistías no pueden impedir el acceso a la justicia, es decir, que los crímenes internacionales ni son amnistiables ni prescriben. Eh, y a mí, francamente, lo que me parece más doloroso es que, ante esta realidad del derecho internacional y constatando que, como bien acaba de decir la, el compañero que, que, que me ha antecedido, ¿no? el propio relator de Naciones Unidas, critica las interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía, es decir, hay unos responsables en este país de que no se haya respetado el derecho internacional. Hay unos responsables de que una ley, eh, unas normas aprobadas para garantizar la libertad y la recuperación de derechos a quienes lucharon contra el franquismo, eh, eh, se hayan utilizado, quizás es una actitud bastante inaceptable e ignominiosa, ¿no? utilizar a los luchadores contra el franquismo... Eh, que pagaron esa lucha con la cárcel, con su libertad, con el exilio, con la pérdida de sus empleos, con la separación de sus familias. Utilizar el, el, el, la conquista que fue la ley de amnistía para estas personas, a las que le debemos la democracia, para justificar que no se pueden perseguir los crímenes del franquismo. Eh, los responsables de que en este país haya impunidad son los aparatos de la justicia que no han aplicado el derecho internacional y eso hay que decirlo con toda responsabilidad y es sumamente grave eh, intentar trascender esa responsabilidad a los luchadores antifranquistas que sufrieron la represión del de franquismo eh, para evitar esto, porque claro, las leyes se pueden cambiar, pero lo que no se puede es cambiar la mentalidad de los aparatos del Estado un día para otro entonces, para evitar este tipo de interpretaciones, lo que hemos introducido en la ley, en el proyecto de ley, es una interpretación, un criterio de interpretación taxativo, sencillo. ¿Qué dice? Pues lo que viene diciendo el derecho internacional desde hace décadas, más de un siglo, que los crímenes de guerra, los eh, crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la tortura... Ni son amnistiables, ni lo han sido nunca, ni les alcanza ninguna prescripción. Y a partir de ahí que nos explique el Poder Judicial por qué no persigue estos crímenes, ¿Eh? cuando quede bastante claro cuál es el margen de las interpretaciones y dejemos de responsabilizar de la impunidad a los luchadores y las luchadoras contra el franquismo que consiguieron la aprobación de las leyes de amnistía. ¿no? Eh, y esto, miren, hoy acabamos de conocer la noticia de que eh, los tribunales británicos han declarado lo obvio, lo obvio que no hay inmunidades ni hay inviolabilidades eh, para cargos oficiales, salvo en el desempeño de ese cargo oficial, algo que ya se ha legado eh, sucesivas veces ante los tribunales españoles en el caso del de rey emérito y que, sorprendentemente, la justicia española pues, parece que ya en una dinámica de la que le cuesta salir de atrincherarse en espacios de impunidad, eh, pues le es imposible reconocer lo que, sin ninguna complejidad, han reconocido los tribunales británicos por cierto, no por primera vez porque como bien sabe nuestro querido doctor el doctor eh, Joan Garcés pues esto ya lo, lo, lo proclamaron claramente los tribunales británicos hace muchos años con ocasión del procedimiento de Pinochet o sea, la inmunidad, la inviolabilidad la impunidad, la impunidad nunca, perdón la inmunidad o la inviolabilidad únicamente alcanza el desempeño del cargo oficial y durante el tiempo de desempeño del cargo oficial, ¿no? En fin, yo eh, lo que creo es que eh, todos estos obstáculos para el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición eh, están despejados, que hace falta impulsar esta ley para que se apruebe en este periodo de sesiones, que tenemos que ser conscientes todas las fuerzas políticas que hay cuestiones esenciales importantes en esta ley y que hay otras, a lo mejor más de índole más económico, más crematístico, que quizás si no conseguimos sacar todo lo que hay que sacar adelante en este momento, podemos seguir trabajándolo, pero que quizás, tal y como están los tiempos, no va a haber muchas más oportunidades para, de forma efectiva, acabar con la impunidad si no sacamos adelante esta ley en los términos en los que está construida. Muchas gracias.